suelo, ¿sí? eh, Como también decía eh, la presentación anterior, eh, el Amazonas desde el punto de vista climático es un ecosistema que eh, engloba eh, gran cantidad de carbono, o sea que es un gran sumidero de carbono y que de alguna manera esto va a poder afectar eh, desde el punto de vista del cambio climático, ¿sí? Eh, para contextualizar la región, porque la Amazonía es eh, una región muy grande, esta región está conformada por nueve países, que son los que eh, se ve en la transparencia, en donde gran parte, lo que está en verde sería el bosque virgen, lo que está en amarillo es la deforestación que se eh, comenzó o que se tiene registro desde el 97%, y en los puntos rojos es del 98 al 2006. Fíjense que esto está un poco desactualizado respecto de lo que está ocurriendo eh, en la actualidad, pero eh, me parecía que era este, una, una contextualización de la región, sobre todo para el tema de toda la, la parte virgen ¿sí? de eh, esta región. Eh, cabe señalar que... Como de alguna manera tenemos acá el Ecuador, los regímenes tanto de precipitación como de temperatura van a ser diferentes porque están situados, esta zona está situada en los dos hemisferios. Va a tener en general un régimen de precipitación eh, más eh, copioso en verano, en el verano que le corresponda, y más seco, obviamente, en el invierno. Sí. Eh... Y eh, lo que cabe señalar es que gran parte de, si uno se para en lo que es la parte de deforestación, ocurre mayormente en la zona de Brasil. Yo para enfocarme en, en el tema de la mesa redonda que eran los incendios, lo primero que nosotras nos planteamos fue... Eh, analizarlo desde el punto de vista del cambio del uso del suelo y el cambio del uso de la tierra o del suelo puede deberse a la agricultura a la ganadería, a la deforestación que por eso la citamos en rojo, a la urbanización y a las actividades industriales y a la minería nos vamos a, a centrar en las transparencias que sigues en la deforestación para luego eh, ver el impacto sobre el clima en lo que respecta a los incendios. Entonces, el 35% del equivalente del dióxido de carbono atmosférico viene de la totalidad de los cambios de uso del suelo y de la cobertura vegetal. Actualmente cerca del 50% de los ecosistemas Vale. Y esto hace colación a que eh, la deforestación que está ocurriendo actualmente eh, no es un problema de ahora, sino que esto trae, o sea, este problema viene de hace varios años. Y esto de alguna manera está afectando, como decía, la biodiversidad de los ecosistemas y también un impacto tanto a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Si analizamos los mecanismos de alteración del clima por cambios en el uso del suelo, habíamos dicho que los cambios podían ser la deforestación, la reforestación el, también del terreno y el pastoreo. Esto trae aparejado un cambio biogeoquímico, sobre todo en el ciclo del carbono, ¿sí? como fuente y sumidero ¿sí? de carbono y por lo tanto va a generar un impacto en la composición atmosférica, básicamente porque va a aumentar el dióxido de carbono y esto va a traer aparejado, como les decía anteriormente, cambios en la temperatura, cambios climáticos en la precipitación y en el albedo. Para los que no están acostumbrados o no saben lo que es cualquier superficie refleja respecto de la radiación que está incidiendo sobre ella, es cuánto refleja la superficie. ¿sí? Entonces, a modo esquemático, uno puede decir o puede pensar que el aporte del dióxido de carbono atmosférico puede estar inyectado a partir de la combustión de combustibles fósiles o también por eso hay una flecha de ida y vuelta porque el, la selva lo que va a generar es una, un gran sumidero de, de carbono, pero si yo empiezo a deforestarla, esa zona lo que va a generar es va a disminuir la captura de dióxido de carbono y por ende va a generar un impacto ¿sí? sobre justamente la contribución de dióxido de carbono este impacto solamente va a ser respecto del de aumento del dióxido de carbono, sino que también va a afectar al balance radiativo ¿sí? de la superficie. Y por ende, este aumento del dióxido de ¿Sí? y es en longitud, en media metros, en centímetros, y cuando yo tengo una superficie despejada, como podría ser una superficie de pasto corto, va a tener una longitud de rugosidad mucho más chica. Al, tener, al disminuir la longitud de rugosidad y al estar esa superficie despejada, va a ser una superficie que refleje más, va a ser una superficie que transmita menos tanto vapor como calor. ¿Sí? O sea, lo que va a cambiar son los, va a cambiar los efectos de los transportes de calor y de vapor, va a generar eh, menos nubosidad, entonces va a haber un cambio marcado en los ciclos de la precipitación y también en la temperatura. En cambio, si yo tengo una superficie, como sería en un bosque, voy a tener muchísima más contribución de vapor Va a quedar, voy a tener. De la capacidad de almacenaje de agua y también con el perfil del suelo explorando raíces, este, explorado por las raíces. Tengan en cuenta que eh, en estas zonas de bosques, al ser eh, la vegetación muy copiosa, tienen raíces muy profundas. Si esa zona eh, eh, se ve afectada por la deforestación, va a impactar de alguna manera, como decíamos antes, respecto del ciclo de la precipitación, entonces, Gracias. Sí, hasta el momento, eh, aumentó el 85% de incendios en la zona de Brasil este, y es de alguna manera notable justamente como eh, esto no es, no es solamente a nivel eh, climático que se observa, o sea, el impacto que puede generar sino también, como decían, a nivel social, ¿sí? Let's go. poco lo que les decía antes, este, que justamente además de existir estos incendios hay una contribución más porque justamente hay un grado de deforestación bastante importante en la zona. Ahora bien, como para resumir desde el punto de vista climático, ¿qué impactos sobre el clima van a tener o tienen? Estos incendios. Dijimos que a corto plazo, de alguna manera, o microclimáticamente, como microclima, hay un impacto ya automático porque va a cambiar el ciclo de la precipitación. Pero también eh, hay varios trabajos, que algunos son de más de 10 años, en donde lo que se hicieron fueron simulaciones climáticas, viendo cómo podía modificar o cómo se podía ver afectado el clima, sobre todo en la parte de Sudamérica, debido a la deforestación, y parte de esos eh, resultados lo eh, resumí en esta transparencia. Eh, una de las contribuciones que dice es, esto podría contribuir a un aumento en las concentraciones de dióxido de carbono y otros aerosoles a la atmósfera, lo que podría afectar drásticamente la formación de nubes, y el patrón de la precipitación que es un poco lo que decíamos en las transparencias anteriores el humo resultante de los incendios puede extenderse entre, al, o sea, hacia todo el continente debido a, justamente a la condición de viento que va a ser el que de alguna manera me transporte esa nube o esa este, nube de humo y de polvo y alterar el equilibrio energético de la tierra ¿por qué? porque las partículas de humo al reducir la visibilidad, lo que hacen es disminuir la radiación solar y evita así que ésta vuelva a la atmósfera. Además, el humo producido por los incendios forestales contiene partículas finas que eh, para las personas que son eh, eh, muy eh, alérgicas o tienen problemas respiratorios, a veces es letal para ellas. Y ¿sí? Entonces, desde el punto de vista eh, de la salud también tiene un impacto el tema de eh, la, nube, la nube o el humo que resulta de los incendios. Por otro lado, eh, lo que dice Marengo, Marengo es un meteorólogo también brasilero, dice la deforestación ha llegado al 20% en la región amazónica y si se cruza ese punto de inflexión, una parte del bosque podría convertirse en sabana lo que potencialmente tendría un impacto a gran escala sobre el clima, la biodiversidad y la gente que vive allí. Y además, lo que podría generar son eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones, cambios en las estaciones lluviosas y secas y el mayor riesgo de incendios son ejemplos que podría suceder en esta región si justamente se cruza ese punto de inflexión según lo que dice Marenboa. Entonces, desde el punto de vista climático, va a cambiar el contenido de vapor en la atmósfera, la generación de nubosidad y por ende, sobre todo, el ciclo de la precipitación. Y también va a afectar, no solamente al, al ecosistema, sino también a la salud ¿sí? del ser humano, como decíamos anteriormente.